Hola, me llamo Aina, tengo 49 años y quiero compartir con vosotros un testimonio de vida de mi primer embarazo a los 20 años. En primer lugar le pido al Señor la presencia de su Espíritu Santo para dar este testimonio. Nací en una familia católica, tradicional, de misas de domingo, de rezos por la noche y bendiciones de mesa. Cuando era pequeña, pues al ser la cuarta de cuatro hermanos, pues me sentía muy sola. Supongo que mis padres estaban muy cansados y mis hermanos atrás de mí. Entonces, pues eso hacía que yo buscase a Dios y ya el sentido de la vida era muy importante para mí. Tenía largas conversaciones con él y... y y a escuchar su voz. Recuerdo en el tabulario cuando tenía 5 años una anécdota y, y fue que en, en clase pues me hicieron leer la cartilla y tenía que decir el, el ruido que hacía la, la rana que era croac, croak, que no sabía decir la CR y decía coac, coac mis compañeros se reían de mí y entonces la señorita me dio la cartilla y me dijo que el día siguiente la tenía que decir de Entonces pues yo lo recé, lo recé mucho a Dios y al día siguiente pues, sucedió. Y eso fue uno de los momentos que recuerdo con el poder de Dios ¿no? que tiene la oración y, y te lo pidas con todo tu corazón cuando es su voluntad. Bueno, tuve una adolescencia difícil, fue, fui muy rebelde porque era muy independiente, quería ya vivir mi vida. A los 16 años ya empecé a trabajar y, y a los 17 años conocí a al que luego fue mi segundo marido. Estuvimos un año juntos de relación y luego cada uno se casó por su cuenta. A los 20 años conocí a mi primer marido y tuvimos un noviazgo de 8 meses. A los 6 meses eh, mi madre nos dejó un apartamento. Porque yo, con la excusa de que le iba a enseñar a cocinar, pues íbamos mucho allí, nosotros éramos independientes económicamente, ya teníamos eh, muy claro lo que queríamos y queríamos formar un hogar, que no es lo mismo que una familia. Entonces, en ese momento, mi madre pues, se enfadó porque no estábamos casados y veía que esto ya era muy a menudo y, y así pues no, no, le, no le iba bien y me dijo que o me casaba por la iglesia o nos, o nos quitaba el apartamento. Así que yo con mi enamoramiento tan fuerte, pues decidí casarme con él. Y llevaba ocho meses, muy poco tiempo. La boda, tengo que reconocer que un momento antes de entrar en la iglesia tuve dudas, pero como no tenía recursos emocionales ni el valor para echarlo atrás, pues seguí adelante. De viaje de novia, nos fuimos a un crucero por el Nilo y ahí empecé a observar pues, una actitud en él que no, no había visto nunca. Como por ejemplo, pues, si yo llevaba una falda corta o si me miraba en otros hombres o si me maquillaba, pues, cosas que nunca habían salido en el corto noviado. Y tuvimos una discusión muy fuerte, incluso tiramos los anillos de boda en el suelo y bueno. Estábamos muy enfadados. Ese día ya regresábamos a España, subimos al autocar, que íbamos con un grupo, y yo me senté en un lado y él se sentó en el otro, en el otro lado del autocar. Eh, todos, los demás, todos los demás del grupo estaban por delante y él estaba bastante atrás. Así que cuando el autocar se puso en marcha, pues yo estaba triste porque decía cómo es posible que pueda, que pueda volver así de un viaje de novios. Y fui a verle por detrás para decirle que nos arreglásemos, él me miró y me dio un cabezazo en el ojo. Yo me quedé en shock porque no me lo esperaba. Era la primera vez que, que tenía un, un maltrato de esta manera y no entendía el porqué. Entonces le pedí al conductor que me dejase bajar. Fui a un bar, me puse hielo en el ojo y cuando subí pues decidimos entre los dos que le diríamos a todo el mundo que eso me lo había hecho en un frenazo fuerte con, contra el cenicero antiguamente había ceniceros detrás de los, de los asientos. Así que, bueno, pues me lo comí yo sola y cuando llegué a Palma pues tampoco tuve el valor para contárselo a nadie. Entonces el matrimonio empezó de esa manera y yo pues estaba ya con la autoestima muy baja y, y muy triste. Al mes y medio, más o menos, me enteré que, que tenía, tuve una primera falta. Entonces llamé a mi ginecóloga y se lo comenté. Me dijo que fuera a las 4 de la tarde, a, que me daría una pastilla y que me bajaría la menstruación. Años más tarde he sabido que esa pastilla era abortiva, pero en ese momento ella no me preguntó ni siquiera si yo lo quería tener, que ya estaba casada pero ella simplemente pensó que me bajase la menstruación. Entonces, ahí sentí otra vez la gracia de Dios y fui a hacerme una prueba antes de ir, de ir a la ginecóloga y tomarme esa pastilla. La prueba de embarazo la iban a tener en la farmacia a las 13.30. Recuerdo haber llegado tarde, 10 o 15 minutos, y me esperaron porque la farmacia era en un pueblo y me conocían. Y bueno, la sorpresa fue que, que dio positivo, que estaba embarazada. Mis circunstancias no eran nada favorables para tenerlo, pero desde el primer momento yo le dije que sí a la vida. Así que la, esta noticia en primer lugar se la, se la conté a él, y a mi, a mi primer marido, y él me dijo que abortase, que estábamos pagando hipotecas muy altas eh, económicamente y que no estábamos para tener un hijo. Luego pues fui a contárselo a mi madre con los brazos abiertos y con los, con los brazos abiertos me quedé porque ella pues no se lo cogió bien. En ese momento mi hermana había tenido recientemente un aborto espontáneo que no le agarraba bien y estaba pasándolo muy mal. Mi madre debió considerar que por ser mi hermana mayor debía tenerlo antes que yo y entonces no recibió bien mi noticia. Así que me fui sola también con esas carencias afectivas de, de, por todos los lados. En ese momento tampoco tenía muchas amigas porque mi primer marido me había apartado bastante de mis amistades, con lo cual pues empecé el embarazo muy, muy sola. En esos momentos yo trabajaba con mi primer marido en una tienda de decoración y pues él, él sal, empezó a salir con sus compañeros de trabajo y, y a mí me decía que yo no podía ir porque yo sería un estorbo pues estaría cansada o, o me querría ir antes o no querría beber alcohol y entonces pues no me dejaba ir con lo cual, después de dos meses y medio de convivencia pues un día me planteé y le dije que no quería vivir sobre el embarazo y que por favor estuviera conmigo entonces al día siguiente, un 8 de marzo después se proclamó como el día Internacional del Maltrato a la Mujer. Vino con una tarjeta de abogado y me dijo que se quería divorciar de mí, que quería ser libre, que no quería tener ataduras y me dijo que no seguiría sintiendo la última canita. Así que me cogí de las muñecas, y me tiró los dos muñecas con los vinces. me tiró al suelo y me empezó a dar atadas en el vientre. Yo en ese momento no tengo ninguna duda que Dios estaba conmigo, pues era la situación más dura que he vivido. Pero muy, muy tranquilamente, con muchísima paz, le miré a los ojos y le dije que, que a mí me podía pasar lo que fuera. Pero que mi hijo estaba salvo porque era hijo de Dios y que estaba Así que me levanté con las fuerzas de una guerrera que, que Dios me dio y me fui al hospital. Tenía varias contusiones y eslides de mi hija, pero no ni ecografía. y estaba bien. Y puse una denuncia. Cuando puse la denuncia, en el juzgado de, de las Islas Baleares, de Mallorca y de Palma, Concretamente, pues se me dijo que no era, no interesaba este tipo de denuncias y que la retirase, pero yo no la retiré. También acudí al Instituto de, de la Dona, Instituto de la Dona, y tampoco me dieron ninguna ayuda. Así que lo único que me dieron es el teléfono de, una, de un abogado de oficio, el cual pues se en marcha mi divorcio. Y posteriormente la novedad eclesiástica que me dieron. Entonces, estaba yo con 20 años, embarazada, maltratada y sola. Y por supuesto que mi primer marido también hizo que me despidieran del trabajo, por lo cual también me quedé sin trabajo y sin recursos económicos. Así que volví a casa de mis padres con la cabeza alta diciendo que yo quería tener ese hijo. Me recomendaron muchísimas personas que abortase. Mi madre no, mi madre me dijo que me ayudaría pero la situación era muy dura porque la hipoteca, la mitad de la hipoteca les, les, les recayó en ellos, porque en ese momento yo me quedé sin trabajo, entonces era una situación pues en todo, a todos los niveles muy desagradable. Entonces me sentí poco apoyada, mi madre pues supo que en ese momento se cerró en banda por el disgusto también y, y se quiso en el embarazo. A los cinco meses, pues todavía no tenía nada para mi bebé así que decidí irme a trabajar y lo único que encontré pues, fue en una casa donde cuidaba a los niños pequeños, limpiaba, planchaba y cocinaba. Entonces, como era verano y mi esfuerzo físico fue muy grande, a los siete meses tuve una amenaza de parto e ingresé una semana en el hospital. Bueno, pues gracias a Dios otra vez eh, esa amenaza de parto paró y me les recomendaron recursos. Así que otra vez me quedé sin recursos económicos. Del padre de padre de este primer hijo no, no, no, sabía, no sabía nada, sabía que andaba de mujer en mujer, hasta que también supe que estaba con una amiga mía, por la, que me había, la única que me había acompañado en ese embarazo. Entonces, bueno, pues eh, emocionalmente estaba bastante dolida pero tenía, tenía la fuerza de Dios para seguir adelante. Cuando ya eh, tuve las primeras contracciones, llamé al padre de mi hijo para ver si, si quería acompañarme y me acompañó al hospital. Me dijeron que no, que no estaba dilatada y que me fuera a casa. Yo estaba convencida que lo iba a tener esa misma noche. Y se lo dije a él, le dije que no me dejara sola, que me encontraba muy sola y que, y que no quería tenerlo sola. Así que me dijo que no, que, que los, los dolores me los aguantase mi madre o quien fuese y me quiso volver a llevar a casa de mi madre. Yo con mi madre no estaba muy bien, entonces no quería volver. Así que me dejó en medio de la calle, me fui a caminar y luego me, me, me metí en la cama hasta las 12 de la noche que cogí el coche yo sola y me fui al hospital otra vez. Y ya me dijeron que estaba dilatada y que me quedaba ingresada. Al cabo de dos horas apareció mi madre a las 2 de la mañana y a las 3 y media de la mañana, pues nació mi, mi primer hijo que se llama David y hoy tiene 27 años. Fue un parto natural y un parto maravilloso en el que al ver sus ojos y, y notar su piel y con mi piel, pues. Es a la vida que había dado desde el primer momento, pues todavía se volvió un, un grito más fuerte en ese momento. Todo, todo el dolor que había pasado desde el primer momento en que lo supe, pues se difuminó y, y solo vi amor por todos los lados. Eh, los primeros siete años vivimos solos, con muchas dificultades económicas. Y, y bueno, había semanas que, pues que tomábamos todos los días sándwiches con mantequilla y jamón y queso, pero éramos muy felices. Nos teníamos el uno al otro y él era mi fuerza, yo era su fuerza. Era un niño muy especial, que ya desde pequeño me ayudaba a hacer la compra, que entendía muy bien la situación en la que estábamos. Y todos sus juguetes pues eran una caja así de pequeña y nunca pedía nada, nunca pidió nada. Y fue siempre muy humilde y hoy en día lo sigue siendo. Es un niño maravilloso, muy noble y muy honesto, y un orgullo de hijo. Después de siete años de estar sola, conocí al que fue mi segundo marido, con el que tuve dos hijos más, y ellos ahora tienen 18 años, Pepe y Sayetano y y que tiene 13 años. Eh, fue un matrimonio de 18 años y bueno en esos momentos tampoco eh, mi fe no era muy, muy llevada a la práctica. Eh, mi segundo marido no era, no era apenas creyente, entonces eh, yo vivía la fe un poco en, en piña con mis hijos. Rezábamos juntos, eh, sin su padre, pero íbamos muy poco a la iglesia. Uh, después tuve dos abortos, entre, entre mi segundo hijo y mi tercer hijo, tuve dos abortos naturales, por lo cual me llevó un disgusto muy grande, y, pero eso también tuve, fue una gracia de Dios porque eh, estudié magisterio para dar música y, y ahí volví a encontrarme con Dios de una manera muy fuerte en la, en la Universidad del cesac donde estaba dirigida por monjas de alberta gemel de maría alberca y donde le consolaron mucho y ese, ese aborto ese aborto hizo que, que yo no le pude dar vida a él pero él me dio que él me daba vida a mí porque en ese momento de encontrarme con Dios de esa manera pues fue otro momento de mi vida donde empecé a estudiar religión y, y bueno pues me me convertí en maestra y maestra de primaria y maestra de religión, lo cual pues, años más tarde actualmente pues, estoy dando clases de religión en colegios públicos y estoy muy contenta por ello. Voy a trabajar para el Señor. Hace tres años eh, tuve una conversión muy fuerte en un retiro que hice que se llama Emaús, donde fue una, un encuentro personal con Dios muy, muy fuerte y del que ya no, no me he separado nunca. Hace dos años me separé de mi segundo marido. Creo que la respuesta es que este matrimonio no, no estuvo basado en Dios, y estoy he pedido la segunda novedad eclesiástica, espero que me la den pronto. ¿Qué he aprendido yo con todo esto? Pues he aprendido que con Dios se puede todo y sin Dios nada se puede. Desde mi conversión en el Magus, pues empecé un camino de fe muy fuerte y de Emmaús pasé a tres peregrinaciones eh, por y Conocí a la, a la Virgen María, la Reina de la Paz. He hecho tres, tres peregrinaciones y ojalá pueda hacer una cada año. Ella me acompaña en, la, en mi vida diaria. Voy a misa todos los días, lo cual me parece increíble porque dos años no pensé que esto me fuera a pasar a mí y empecé a ir por la iglesia San Nicolás, en la iglesia, mi querida iglesia de Palma de Mallorca, donde me encontré unos sacerdotes que dirigen esta iglesia y son lo Opus Dei. Puedo decir con la voz muy alta que ellos me han ayudado, que ellos me han, me han levantado desde ese pozo oscuro en el que estaba yo hace dos años con, con un segundo divorcio muy duro y que ahora soy muy feliz a los pies del Señor que hago la lectura todos los días y le canto al Señor mucho y que soy una persona muy feliz, que tengo a mis tres hijos conmigo y, y que volvería a decir que sí a la vida todos los días. Así que animo a todas las mujeres que, que tengan una pequeña duda, pues que se acerquen a, algún sitio, o a la Asociación de Baleares Mida, donde encontrarán la ayuda psicológica y recursos económicos y, y la fe que te ayuda pues, a, a sobrepasar todos, todos los impedimentos que, te puede, que puedes tener en un momento de tu vida. Porque tener un hijo siempre es una bendición y no hay ninguna justificación para no tenerla y menos pues estas leyes que sobre todo hay gente que por ser pequeño o por no estar formado si es que Dios no forma desde el primer momento, forma el alma y el alma es, es, es eterna que más tenemos que pensar es su voluntad y cuando tenemos un, un aborto y es natural pues también es su voluntad pero si él quiere que nazca es porque tiene una misión y un plan de vida al que no podemos contradecir y de que empieza en esta vida terrenal y acaba en el cielo Así que hoy en día pues estoy muy feliz con el Señor y que danzo con Él entre la tierra y el cielo y cuando me caigo Él me vuelve a levantar. Así que pues, espero que ese testimonio haya servido a alguna mujer que tenga dudas y que, que nunca diga que no a la vida. Sí a la vida, sí al amor y sí a Dios. Muchas gracias. Oh,